Aviva Blom de cualquier Blom. Habiba Blom de cualquier Blom Blim Blom. ¿A dónde vas allí? En Norteamérica para encontrar el elefante que toca música con un sujetador rojo. Un être Bablom de tout Blom. Un être Bablom de tout Blom Blim Blom. Où vas-tu là-bas, en Amérique du Nord, pour trouver l'éléphant qui joue de la musique avec un soutien-gorge rouge. biba blom of any blom a biba blom of any blom blim blom where are you going there in north america to find the elephant that plays music with a red bra akata okay. makata sukuto uvia befa domine akata makata sukutouse a ampezan Akata makata sokutsubi et pat domine akata makata sokutsubi fm phi alpha beta gamma epsilon Akata makata sokutsubi et fe domina akata makata sokutsubi of pe fam bg Coperti el coperti cup rose de cup alfombra gris Le coperti le coperti tapi tapi rusi coop la coop tapi gris. Coperti the coperti tapi tapi rusi coop the coop gray carpet. Por cambio pen que pen que teis tuza solo so usa beta 6 8 mozos 8. Par changement pen pen que tas tu za seulement ou 6 o tzo mo Per change penki penki pen que tas only zo za beta 6 o tzo mo tzo Si mariam mariam mariam si doremi macaro macaro leo leo tip tip tip si mariam guan Si Mariam Mariam Mariam Si do macaro mi Macaro leo leo to tapito yo tapito tapi Si Mariam one of THRI Si Mariam Mariam Mariam Si do macaro mi Macaro leo leo tip tip tip Si Mariam one of THRI Ay Giorgi Cavalari con espada y con palo dame tus llaves para abrir los ojos para ver lo que tienen dentro, trigo, cebada, grano, perla. Dale castañas a la novia y en la nuez del novio y la suegra dorada bufanda de oro. Ay avec épée avec pote, donne tes clés, ouvrir les yeux pour voir ce qu'ils ont à Orge de blé, bouton, perle. Donnez a la mariée des châtaignes dans la noix de mariée et la belle-mère dorée écharpe tout en or. I, Georgie Cavalari with sword and with pole, give me your keys to open your eyes to see what they have inside, wheat, barley, pimple, pearl. Give the bride chestnuts and in the groom nut and the golden mother-in-law or gold scarf. Karakatsani se entró en la sartén y rompió los huevos. Huevos fritos, ¿por qué Karakatsani entró en la sartén y es pas este auga huevos fritos? Come ahora de mí también una sandía. Karakatsani s'est entré dans la casserole y a cassé les œufs. Aopla, ¿por qué Karakatsani vous êtes entré dans la casserole que apayuta es huevos fritos. Mange maintenant de moi aussi une pastèque. Karakatsanas entered the pan and broke the eggs. Fried eggs. Why Karakatsanoyu entered the pan? es to your fried eggs. Eat now from me too a watermelon. 1-2-3 fui a la dama dame una manzana manzana mordida se lo di a mi hija hizo un niño fue sacado por tanasis escoba y recogedor. 1-2-3 je suis allé voir la dame donne-moi une pomme- pom, -pom crook et je l'ai donnée à ma fille y fait un garçon il a été sorti par tanasis ballet et Bac à Poussière. One, two, three, I went to the lady, give me an apple, bit an apple, I gave it to my daughter, made a boy, it was taken out by Thanasi's broom and dustpan. Any, many, ducha, ducha, tres roms, caza, com, pif, lavanda, pif. Any, many, douche, douche, trois roms, caza, com, pif, lavanda, pif. Any many shower shower three roms kazikom P.I.F. Lavender P.I.F. Subí al pimiento a cortar un pimiento y la pimienta se desmoronó y me cortó la mano. Dame tu pañuelo bordado en oro para atar mi mano que está ensangrentada. Je suis monté au poivre pour couper un poivre et le poivre s'est émuité et m'a coupé la main. Donne-moi ton mouchoir brodé d'or pour attacher ma main ensanglantée. I went up to the pepper to cut a pepper and the pepper crumbled and cut my hand. Give me your gold embroidered handkerchief to tie my bloody hand.